Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 4 Derechos de la Familia Artículo 79 Se establece el derecho de adopción en interés exclusivo del desarrollo integral del menor. La ley regulará esta materia.